bien vamos a hacer, empezar a realizar el proyecto basándonos en esta en esta parte que ya tenemos aquí creada pero entonces bueno ya tenemos las imágenes ya tenemos lo que hemos hablado en el video pues ya tenemos aquí la parte que es lo que necesitamos de los planos se separan pues por plantas o pues lo pueden trabajar desde autocad también entonces aquí Hacemos un nuevo proyecto. Ponemos arquitectural. Se pueden utilizar las dos, pero en arquitectural depende del uso que le vayan a dar. Listo, entonces llegamos aquí. Aquí podemos arrancar, aquí colocándole los niveles. Vámonos unos 2500 por ahora. Ok, 2800 por ahí hacemos otra acá arriba y ya insertamos acá la imagen para insertar aquí insertar y esta es, es esta me va a tocar revisar cuál es la imagen la del segundo piso muy pronto es esta pero no estoy muy seguro porque no tienen nombres esta es la última Y seguramente puede ser esta no estoy seguro pero si ustedes miran es muy sencillita Este proyecto son fáciles por eso y no tiene inmobiliario esta es la 2 esta es la 2 esta es la 3 y esta es la 1, me imagino que es esta la 3 y que queden bien Aquí ahora tocar revisar la escala y la orientación del proyecto de ese, este proyecto es esta imagen tenemos la parte externa y la escalera de borde la escalera por la parte izquierda en primer piso tendríamos un centro estoy seguro si es esta tendríamos dos pilotes acá aquí solo veo uno la del último piso y esta es la tres, la que acaban de importar pues tiene que ser esa porque no le veo ninguna otra es como no están numeradas este es un tema ahí que no no se sabe bien Y entonces empezamos aquí a trazar todos los muros. Y se puede bloquear esto. Bien, una vez que ya tenemos ahí los muros en la planta Pues no nos fijamos tanto en los detalles sin las escaleras que es lo siguiente Y estos huecos que quedan aquí que son esos muros cortina mmm, Aquí no tengo algunas fotos Pues este Más o menos como es eh, La escalera Y fijarse El tamaño Tiene 6.50 y aquí tiene un metro Un metro hasta ahí estaría bien, esta planta estaría ya lista. Entonces, ya pasamos a la segunda y hacemos lo mismo y revisar la escala. No estoy seguro cuál es la otra planta. Si es esta. Ser si esta la 1. Y que más o menos quede a la misma escala. y está el problema. Pues igual toca verificarlo y, y rescalar la imagen. Para que quede bien. Bien, aquí vamos con, con la información. Vamos a encontrar esta que esta es de arquitectura temas de composición. Y con esta ya podemos guiarnos un poco mejor cómo está la, la distribución nos muestra la distribución del, del proyecto este es el proyecto que vamos a trabajar ¿no? este es el modelo con esta plataforma y por este lado esta imagen está muy buena porque tiene todas las tiene todas las vistas y y unas vistas 3D y aquí en Revit pues ya aquí ya lo que tenemos con el tenemos los muros la estructura y aquí ya podemos empezar a mirar cómo vamos a, a trabajar la parte isométrica, así como este. Tenemos: este es la nivel de terreno, el nivel de andar, el piso, segundo nivel y tercer nivel que es antes de la cubierta. O sea, son tres niveles: uno, dos, tres, terreno. Entonces, el primero se podría llamar, sí, como lo tenemos ahí, este. Terreno. primer piso segundo piso y tercer piso Listo, así los tenemos todos los nombramos así Bien, ya vamos aquí continuando ya tengo aquí las familias generadas y, y ya ubiqué en las plantas ciertos elementos como los baños estatina eh, vamos a ponerla por aquí mientras, porque no sabemos bien dónde, dónde están ubicadas Y en la planta En la siguiente planta ya tengo aquí ubicadas las muebles Bueno, están esquemáticos, pero... pero ya están ubicados, vamos a verlo en tres de mejor los pisos y más o menos los muros faltan diseño acá, pero bueno, ya están los muebles entonces estos muebles, mesas y algunos elementos de muebles con... no son una maravilla, pero pues... ahí sirven para eso unas cosas de ventanas y muebles acá en la planta 2 y la 3 Vamos ubicando esto bien. Aquí se ve ya la estructura. o menos no es una estimativa no no va a coincidir perfecto pues porque en los planos las imágenes nunca están a la misma escala entonces movemos esto ya no va a conseguir, no está consiguiendo pues, hay que rescalarlo. Bien, aquí ya tenemos la última parte, pues con, para terminar esta primera parte del video, eh, ya tengo la, aquí tengo lo que llevo, y en las pues en siguientes vamos a ver cómo se va a ir corrigiendo eh, para llevar este modelo hasta el final, ¿no? Esta sería la primera, la segunda parte, porque ya hice una introducción, y esta sería la segunda parte, pues donde tenemos aquí losas, unos muros, eh este pórtico que está saliendo por acá, y según lo que veo con el archivo que tiene un acceso por este lado y otro por el por este lado este, este es el proyecto repito siempre para dejar claro que esto es lo que se está haciendo este no, pero este es la casa 5 y esta es la 2 de 1922 esta es la primera y esta que está aquí es la segunda la tercera, perdón, es esta esta es la que estamos modelando acá Aquí ya pues Tiene algunas cosas que le agregué ya Muebles Tiene algunas cosas las columnas Faltan unas puertas y, y ventanas Pero hasta ahí Es la, la segunda parte Y podemos continuar en la, en la, más adelante cómo se va trabajando Para terminar todo el cerrado Y que quede el volumen así como este Entonces espero que les sirva ahí y pues poder seguir haciendo este tipo de videos con, <coughs> con ustedes y, y hacerlos, digamos, eh, a nivel de proyecto y que quede una un registro así como estoy vengo manejando. Eh, aquí ya tengo también algunos unas vistas y ¿sí? bueno, renders no no no he sacado. Bueno, aquí sí tengo todo el proceso y así es lo que va lo que va generando. Entonces hasta este punto en 7 es donde quedaríamos por este por esta clase. Listo, pues, gracias.